Hola amigos de 5 Minutos de Gnosis, hoy nos encontramos, eh, les voy, quiero contar un cuento que nos trae una reflexión. Resulta que había un rey que le habían regalado dos halcones y entonces se llamó a un administrador para que, bueno, los, domestic, los domesticara. Pasaron unos meses, viene el domador y le dice que uno había aprendido, pero que el otro nunca se había movido de la rama. Es más, le había tenido que dar él de comer en la rama. Entonces el rey busca sanadores y eh, curanderos para que vieran el halcón y nadie encontró nada. Entonces, eh, en el reino proclama de que el que se animara a venir a ver qué es lo que tenía el, el halcón y lo sanara. Y resulta que al otro día abre la ventana y el halcón estaba volando sobre los jardines. Entonces dice, bueno, llamen a ver quién es el que el que lo hizo volar, y lo traen ante la corte y era un campesino muy tímido y le dice, bueno, tú que eres mago, ¿qué hiciste? Y el campesino le dice, solamente yo le corté la rama y entonces el halcón se dio cuenta que tenía alas y salió volando. Entonces la reflexión es que no todos tenemos un potencial interno, pero nos tenemos que dar cuenta que lo tenemos. Eh, necesitamos ¿no? en la vida misma eh, vamos pasando obstáculos que hacen que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos y veamos nuestras virtudes y nuestros defectos y bueno con, con voluntad y esfuerzo uno va pasando esas pruebas con mucha paciencia este, y va conociéndose entonces mediante la autoobservación y actuando con conciencia, eh, vamos a ir saliendo de esa mecanicidad de la vida en la que estamos inmersos y poder actuar con mayor conciencia. Bueno amigos, muchas gracias y nos encontramos en el próximo vídeo